Con pitruenos, con pitruenas Estamos ante la liga Pokémon ¿Estáis preparados? Porque yo no Se vienen los capítulos más épicos de la serie Y os aviso una cosa Si este capítulo y el siguiente Llegan a más de 40 likeazos Tendréis un pedazo de spoiler Al final de la serie Sobre la próxima serie Que os va a flipar Yo no digo nada y ahí lo dejo. ¿Estáis preparados? Pues que empiece la liga Pokémon. Vale, compañeros, pues lo dejamos en la calle Victoria después de un capitulazo donde capturamos un nuevo Pokémon más que interesante que si no habéis visto podéis ir a verlo porque fue un capítulo increíble. Y ahora sí, me pongo los cascos y comenzamos. Salimos de la calle Victoria ya sí que sí. Y se viene, compañeros. Ruta 23. ¡Oh Dios la música. ¡Para! -pa, ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vale, compañeros, subimos y vamos hacia la Meseta Angel. Esta liga Pokémon todopoderosa. ¡Oh, my God! ¡Que hay un laberinto aquí, hermanos! ¡Que hay un laberinto aquí! Por aquí, por allá, arriba, izquierda, derecha. ¡Y estamos aquí, hermanos! ¡Se viene Meseta Angel! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Esto qué es, hermanos? ¿Hay combate aquí? ¿Hola? No, vale <risa> Era un bug compañeros, perfecto Pues vamos a curar nuestros Pokémon rápidamente Y vamos a comprar objetos curativos, por supuesto Os recuerdo la norma de objetos curativos, vale eh, Puedo comprar lo que quiera Pero solo lo puedo gastar cuando alguien del el alto mando Haya usado su propio restaurar todo, su propia poción, vale Así que, restaurar todo Compramos, eh, Bain y sí, 20, no puedo comprar más, así que 20 para sacar Tenemos dos, que nosotros los podemos usar cuando queramos, ¿de acuerdo? Y vamos a comprar curas totales también por si acaso, no lo sé Tengo dos, pues voy a comprar tres Me gasto todos los cuartos aquí, hermanos ahí A gastar, compañeros, sé lo que sí Y ahora ya que no podemos gastar más, se viene, compañeros La Liga Pokémon Vamos a ver con quién abrimos Ah, por cierto, el he a nivel 70, como bien hablamos ayer porque eh, la Liga Pokémon empieza a nivel 70, básicamente, y el líder, creo que el, el campeón está a nivel 90 o algo así. O sea, yo no quiero ni imaginar lo que se viene en esta Liga Pokémon, compañeros. Así que, vamos allá. Empezamos con Curapica. empezamos con Curapica. Dios mío. Dios mío, hermanos, se viene. Hola, Lorelei. Hola. Bienvenido a la Liga Pokémon. Yo soy Lorelei del Alto Mando. Nadie me supera con los Pokémon de agua. El agua es el elemento más poderoso. Y no podrás hacer nada cuando todos estén ahogados. Jajaja. ¿Comenzamos? Vamos allá, compañeros. Empieza. Primer combate contra Alto Mando, Lorelei. Se viene, hermanos. Se viene. En bikini. Lorelei en bikini, hermanos. ¿Esto qué es? Que no estás en la playa. 5 Pokémon Vamos allá Blasteldur Oh my god A tomar por culo Vale eh, Blasteldur Oh my god eh, Cambiamos Voy a ir con, con Susanaro aquí eh. Madre mía Que no me afecta el tipo lucha Es que el tipo lucha de Blasteldur Me revienta hermanos O sea me revienta Tajo cruzado No me afecta Vale Confundirlo Necesito confundirlo, va, va, va, va Trae confuso. Le golpea y este dur si se golpea a sí mismo, se va a hacer mucho, pero que mucho daño, compañeros. Vamos, dur Estás confundidito. Te vienes, te vienes, Hidrobomba. Es increíble. Eh, Susana, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo bien. Lo aguanta bien. Vale, vale, vale, vale. Loco, loco, loco, loco, loco. Bola sombra. A ver cuánto le quita bola sombra. Estaría muy bien que le bajara la defensa especial. No lo niego. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¡Ah! Golpéate, hermano. Golpéate, por favor. Golpéate. ¡Vamos! ¡Cómo se golpea! ¡Ahí está! ¡Y creo que está a tiro de bola sombra! ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? ¡Dime que lo mata su Susanaro! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Sí! <ríe> ¡Joder! Blasteldur. ¡Madre mía, Blasteldur! Menos mal que teníamos a Susanaro. Y yo que pensaba que no iba a ser clave. ¡Oh, my God! Vale. Wild Powder. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, Wild Pudu. ¡Ya sabéis a quién tenemos aquí preparado para Wild Poudou! ¡Un tipo tierra-agua, ya sabéis! ¡Nuestro Anthony! ¡Vamos a probarle por primera vez en esta serie! ¡Dios, Wild Poudou nivel 70! ¡Nivel 70, es cierto! Vale, pero en teoría tenemos un ataque por 4 que me golpea a la Tormenta Arena. ¡Esto es injusto! ¿Giga Drenado o Hoja Aguda? Gigadrenado mejor? Hmm, ¡Sí, va! Gigadrenado ¡Soy más rápido! ¡Anthony es más rápido! Bátalo, no hay huevos. Anthony, si lo matas de un golpe, sin EVs, te como el lepe, ¡Vamos! Se viene, hermano, se vienen las risis. Oh my god, qué bien vamos, qué bien vamos. No me lo creo ni yo, no me lo creo ni yo. ¿Suisprit? ¿Sui Dime que esto no es Suicun con Mesprit. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Vale, Suicun, joder, con Mesprit. Suicun tipo agua, Mesprit tipo psíquico Pues Swishprit, Pues este, pues este es psíquico, el psíquico no me afecta Y soy planta, así que vamos bien Anthony puede hacerlo bien aquí Vamos allá, Swishprit. ¿Qué ser del averno es este, hermanos? Dios, es horroroso Es feísimo, no me jodas No me jodas pero si eh, en Tei, en Tuxi era perfecto Era precioso, este es horroroso ¿Qué te han hecho, Swicon? ¿Qué te han hecho? Voy a probar eh, hoja aguda A ver cuánto le quita Rayo No te creo ¿Qué qué, ¿Qué, qué, qué, qué cabrón? ¿Qué cabrón ese set? ¿Qué cabrón ese set? Anthony lo aguanta bien Lo aguanta bien Ojo que lo aguanta bien, ¿eh? A ver este hoja aguda cuánto le quita Vamos a verlo Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Sí, sí, sí, sí, sí, sí ¡Uh! ¡Critico! ¡Critico! Lo va a curar Lo va a curar. Lo mata la tormenta, dime que sí Dime que sí que lo mata la tormenta, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo uh. ¡Ah, un PS! ¡Un maldito PS, hermanos! ¿Y tiene valla? ¿Qué coño es eso? vaya cidra Nada, va a curarlo, eh Va a curarlo, giga drenado, va, va ¡Va, va, va, va! Giga drenado le va a quitar mucho Y me voy a curar mucha vida, lo cual es muy bueno Ahí estás en restaurar todo Recuerdo que ahora mismo podemos usar un restaurar todo Ahí va ese giga drenado Más de la mitad Y curarse esto es lo que hace falta, esto es lo que hace falta ¡Ah! ah No le he quitado más de la mitad, eh No le he quitado más de la mitad Pero está la tormenta arena que hace parte del trabajo, hermanos Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale cuidado, eh Triturar puede retroceder, pero no sé si era más rápido ¿Era más rápido? Vamos a ver si era más rápido si sí, era más rápido, rayo y hielo ¡Ah! ¿Me mata de dos? Vamos a comprobarlo, compañeros ¿Me mata de dos? Sí, me mata de dos Ah, triturar, a ver cuánto le quita el triturar, eh no las tengo todas conmigo, hermanos. No las tengo todas. Uf. Casi. Casi, casi, casi, casi. Le golpea la tormenta. Un PS otra vez, tío. Un PS otra vez. al Hay que cambiar. Hay que cambiar porque es rápido. eh. Rayo hielo. A ver, Susanaro no, no está mal aquí. Pero como tenga algo fuerte... Va, Susanaro, no, va, me la juego. Vamos. El rayo hielo lo aguantamos. Y el tipo psico... Lo aguantamos también. Rayo hielo, vale. Susanaro, no te congeles. O sea, ni se te ocurra congelarte, hermano. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra lo aguanta con el pecho. <risa> claro que sí. Y la tormenta de arena mata al Swissprit! Pensaba que lo iba a curar y no lo ha curado. Así que Swissprit, pa' tu casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Primer combate va, va viento en popa, hermanos. Viento en popa. ¿Qué más tienes? es ¡Oh, no! Es Logros. Acero-agua. Oh my god, acero agua, chavales. Mm, Fimo. Fimo aquí. Fimo aquí puede hacerlo bien, ¿eh? Fimo aquí se puede sacar el nepe, ¿eh? Voy avisando. Dios. Dios. Me flipa. Me flipa, compañeros. Eh... ¿Demolición lo mato? Yo creo que sí. Vamos, soy más rápido. Pim. Pam. ¡Pum! Y este Slowros tiene que morir. Dime que sí. ¡Muere, muere, muere, muere, muere! ¡Muerto! <risas> ¡Perfecto, chicos! Perfecto, lo estamos haciendo muy bien. Gastrogius Gastrogius. Esto es agua. ¡Agua fantasma! Con. con. con. con. con. con, con gastrodon. No entiendo. Gastrogius, fantasma agua. Vale, curapica, venga, va. Voy a probar a curapica, hermanos. Vamos a ver. No me fío nada de este Pokémon, eh. ¿Qué coño es? Ah, no, con Mis Magius. Pensaba que era la... con Confagregus. No, Mis Magius con todo. Está guapísimo. Está chulísimo, hermanos. Ahí está la tormenta de arena, que es una putada. Espero que no tenga nada tipo tierra. Ah, no, claro que tengo limitación. <risa> Lamentable. Pues. Eh. Onda voltio Vamos allá. Bola Sombra. A ver cuánto me quita este Bola Sombra. Por Curiosity ¿Lo aguantamos bien? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, cura pica, lo tienes! ¡Cura pica, lo tienes! Vale, le voy a paralizar en el siguiente, ¿eh? Salvo que le quite más de la mitad de la vida... <risa> podemos matarlo, podemos matarlo. No hace falta que, me, que le paralice, así que... ¡Onda, boludo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdísimo! Vale, vale, vale, esto es un problemón. Esto es un problemón, ¿eh? Esto es un problemón, lo diré. El, la anulación... Sí que voy a hacerle onda a trueno, hermanos Bola a sombra, no me matas No me matas, cura pica, cura pica Lo aguantas bien, lo aguantas muy bien Onda trueno y este gastrogius paralizado Vale, vale, vale, vale vale. Esto es otra cosa, eh. esto es otra cosita Ahora sí, voy a cambiar Porque claro, bola a sombra me mata Espérate, espérate Ah, no, claro, claro, que me ha, me ha, me ha, me ha anulado Voy con light Voy con light, no creo que gana tipo agua Sería absurdo hacer algo de tipo agua aquí y está paralizado todo <risas> Perfecto, chicos, pues ya está GG, mordisquito No, no, restaurar todo F, F por ese restaurar todo Cómo me duele Vale, cuidado, ¿eh? ¿Cuánto le quitas? Oh, más de la mitad, más de la mitad Tengo que ser más rápido, dime que eres más rápido, Light Light, eres más rápido, eres más rápido Y este, Castrogius ¡Pum! Su casa Vamos, primer combate, solventado oh, vámonos Vámonos, hermanos Madre mía, ¿eh? Madre mía, la que está moldeando La que está moleando. supiste sufrir mis horas Tienes talento, sigue adelante que te, que te quedan Muchos combates Yeah, baby, yeah, que ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Bruno, vale, vale, vale, vale, vale vale. Loco, loco, loco, loco, ¿cómo está el equipo? Tocadete, ¿eh? Está tocadete, vale, vamos a gastar eh, Tengo más pociones, voy a gastar Restaurar todos En cura pica, ahí lo llevas, obviamente Y en Anthony Hmm. Y Susanaro, vale 1, 2 y 3, perfecto Con estos vale, no hace falta que curemos a Light porque yo creo que vamos bien Vale, ¿este era el líder de tipo eléctrico? Me dijisteis Agua, eléctrico, tierra y planta, era en ese orden, ¿no? Me parece que sí Así que, hermanos, sin más dilación ponemos a Bruno El primero, obviamente, tipo eléctrico <risa> Tipo tierra, vamos para allá ¡Uh! Yo soy Bruno del alto mando Y el que más chispa tiene ¡Ja, <risa> ja! Hace años que tenía con L.T. Surge y nos jugamos en un combate en los puestos de alto mando y líder respectivamente. Eka, ¿crees poder vencerme? <risa> Creo que puedo vencerte. Vamos para allá, compañeros. Segundo alto mando L.T. Surge. No, L.T. Surge no. ¡Bruno! <risa> Lamentable. Cinco Pokémon. Cinco Pokémon. ¡Milok! ¡Oh! ¡Oh, dolor! ¡Dolor! ¡Dolor para esta apertura, hermanos! Vale, va a hacer algo de tipo agua. Entonces... Anthony es el que entra aquí bien, porque él solo le afecta el tipo planta. Pues aquí que viene. ¿Qué bien, me, qué bien me viene este Anthony. Qué bien me viene, hermanos. Vale. Lo aguantamos bien. Lo aguantamos bien. ¡Hala, hala, hala, hala! Lo que me quita. Eh, uh, voy a hacer gigadrenado porque creo que... Uf, uh, lo tengo que dormir, ¿eh? Voy a intentar Me la voy a jugar. ¿Lo duermes? Dan danza lluvia, vale, vale, vale. Danza lluvia, duérmelo, no hay huevos. Vamos, Anthony. Vamos, Anthony, 55% de precisión, sí. Hay que tener un poco de suerte para ganar esta liga Pokémon nivel 74 Y lo dormimos bien Bien, gigadrenado, yo creo que sí Gigadrenado, a ver, está dormidito, perfecto Dame vida, dame vida Crack, que me la llevo para mí Cuidado que tiene mucha defensa especial este Pokémon, eh Uff, uff Uff, cuidado, eh Hoja aguda, va no me quiero gastar todos los gigadenados que los vamos a necesitar seguramente y tendré que gastar elixires y mierdas de esas. ¡Hoja aguda! ¡Vámonos, mátalo! No hay huevos a matarlo. Un crítico, un crítico, un crítico, un crítico, un ¡Oh, crítico, un crítico. ¡Oh, un PS! Restaurar todo, hermanos. Se viene, lo saben los astros. Eh. Intento silbato. Hoja aguda, hoja aguda mejor, va. Lo va a curar, ahí está. ¡Ah! ¡Esto es trampa! ¡No vale! No vale. Vamos allá, hoja aguda eh, Un crítico vendría increíble Un crítico vendría brutal contra este Pokémon Miloctros, ¿cuándo acaba la lanza lluvia? No me acuerdo, oh, más de la mitad Vale, vale, vale, vale Pues otra, otra, otra, otra, otra surf No me mata, aunque esté la lluvia no me debería matar ¿Lo aguantas bien? Lo aguantas muy bien Anthony, todopoderoso Hoja aguda Y este Miloctros tiene que morir, si no muere si no muere, me, me, me, me, me revientas ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto Oh my god Vaya lardo que acabo de soltar en la pantalla Increíble Muy bien, muy bien, pues 1.600 puntos de experiencia Y rota... oh, Otro con levitación Rotom con Clefable A ver, Rotom con Clefable Tío, tipo lucha, va, pues... Oh, no, fantasma ¿Era fantasma o era lucha? No me acuerdo, tío ¿Era fantasma o era lucha? No me acuerdo, tío F en el chat F en el chat Eh... ¿Susanaro? Voy a, con, voy a ir con Susanaro, pero no me fío un pelo, eh, mm. puede que esté jugueteando aquí, hermanos, puede que esté jugueteando aquí, pero me la voy a jugar. Vamos a eh, ver, Susanaro, tú puedes. Un corpulencia, nada, voy a hacer bola sombra. ¡Oh! ¡Qué chulo! Está guapérrimo. ¡Guapérrimo! Vale, eh. ¿Con ¿Rayo confuso o bola sombra directamente? Vamos con bola sombra, a ver cuánto le quita. No le afecta, es normal. Es normal. Fuego Fatu. ¡Lo falla! ¡Lo falla, hermanos! Lo falla, claro que sí eh, Vale, pues cambiamos, cambiamos, cambiamos cambiamos Va a hacer fuego fatuo, light, light Light aquí Fuego fatuo me hace el flash fire Y le puedo hacer un lanzallamas de locos Ahí está, fuego fatuo que... Ah, no me afecta, no me hace el flash fire Qué asco, qué asco Vale Lanzallamas Vamos a ver cuánto le quito No creo que le quite mucho realmente Es un clefable, bueno, un rotable. Un roto, un rotable. Ah, metr metrónomo Ojo que esto es lotería, eh ¡Ojo que es lotería! Doble ataque, vale, bien Bien, es neutro, es neutro, es neutro, es neutro Es neutro, me puede envenenar Sería malo Pero no ¡Oh, me envenena! ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? No me lo puedo creer, tío Pff, Eh... Mordisco, igual retrocede, hermanos Necesito que retroceda, necesito que retroceda, necesito que retroceda No, metrónomo Que no me mate ¡Carga! ¡Carga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! Esto es bueno Otro mordisco ¡Y Rotable para su casa! ¡Vamos! Al Light hay que curarlo, ¿eh? Tengo que usar para estar todo con Light Sí o oh, sí Vale, ¿qué más tiene? ¡Luke Chomp! ¡Ajá! ¡Luke Chomp, hermano! Pues venga, se viene Bruno Ahora sí El tipo Tierra viene a reventar ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos, Brunito! Cuento contigo Este Luke Chomp era nuestro Theodor Theodor te echo de menos, hermano Terremoto, va, va soy más rápido. No, es más rápido el Luke Chomp. Hola, oh, no, hola, no, hola, no, no, Loco, loco, loco, loco. Bruno, Bruno, Bruno, Bruno. Lo aguantas. Lo aguantas. Lo aguantas. Lo aguantas. Sí, lo aguanto. Mi terremoto va por Stab. Lo tienes que matar. Va por Stab. Va por Stab. Vamos, Luke Chomp. Muere. ¿Muere? ¿No muere? ¿Qué me hablas? Vale, pues cambiamos a Kurapika, obviamente, que tiene levitación. Oh, my God. No lo... No lo... No lo... No lo mata de un golpe. Velocidad... Esto ha ido a pillar. Esto ha ido a pillar. Cuidado, hermanos. Uf. Creo que me mata, eh. De un ataque eléctrico, eh. Tengo rayo hielo, pero cuidado. Bueno, ¡Lo falla! ¡La vida! Acaba de pasar la vida, hermanos, por aquí. ¡Rayo hieloto! Y ese Luxo va a su casa. Pensaba, os lo juro, que Curapica moría. Madre mía. Madre mía hermanos, ahí está Ahí está para nosotros An Anfo, Anfudra ¿Anfaros con Gudra? ¿Qué me estás hablando? Anfaros con Gudra Madre mía Y tengo a Bruno sin curar Voy a ir con Fimo, eh No, no puedo ir con Fimo porque tener eléctrico Susana no va A ver, eh... es atacante especial Por tanto el Corpulencia no hace nada, le quedan dos Pokémon todavía eh, voy a usar un restaurar todo eh Hay que usar, hay que usar, hay que usar En... En Bruno, no me queda otra, ahí que va A ver qué me hace, cuidado eh danza... Vale, danza lluvia, vale, vale, vale Esto es para no fallar los truenos Esto es para no fallar los truenos Voy a hacerle el rayo confuso, soy más rápido Perfecto, ahí está el rayo confuso Se lo colamos tranquilísimamente Y a ver si se golpea Puede ser que se golpee o puede ser que no Dime que sí, si te golpeas te como el nepe Te como el nepe, se golpea se golpea, hermano, Estamos teniendo suerte. ¿eh? Estamos teniendo suerte. por la sombra? A ver cuánto le quita. Yo creo que le debe quitar por lo menos un tercio. Por lo menos, eh. Por lo menos. Por lo menos. Más de la mitad. Se va de la confusión, no te creo. Trueno. Vale, vale, vale, vale. Susana no lo aguanta bien. Susana no es tipo es tipo acero, hermanos. El tipo acero. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No. Parálisis. Parálisis con el trueno. ¿Qué me cuentas? Vale, va a ser trueno, ¿no? Me fío de que va a ser trueno, Bruno. Vas a hacer trueno hermano, dime que sí Dime que sí Trueno, trueno, trueno Ahora como tenga algo de tipo agua estamos fuck, eh. Como tenga algo de tipo agua estamos fuck Porque encima está la lluvia, terremoto Garra dragon, vale, vale, vale, vale Bruno vale. lo tienes que aguantar, lo tienes que aguantar Esto es impepinable, impepinable Más de la mitad de la vida lo aguanta y está Terremoto y anfudra debería morir Está guapo el diseño por cierto Que no lo he comentado pero bueno está guapo Ahí está, le queda uno chicos Le queda uno, madre mía Empiezan los problemas Raikou con Azel. ¿Qué me hacen a mí estos Pokémon? Raikou con Azel. Madre mía. Madre mía, Raikou con Azel, chicos. Me va a hacer algo de tipo psíquico y voy a morir con Bruno. Porque Bruno, vamos a ver. Vamos a ver, por aquí hay problemas, ¿eh? Tiene una defensa especial decente. Decente. Chicos, estamos en el verdadero problema ahora mismo, ¿eh? Estamos en el verdadero... Ha, ha guardado el mejor para el final, tío. Ha guardado el mejor para el final. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me gustaría tener a Light curado para hacer mordisco. Pero no está curado, hermanos. Me la tengo que jugar con Bruno. Me la tengo que jugar a aquel terremoto... Lo... Hola, este está guapo, eh. Este es bonito también. Este es muy bonito, nivel 77. Va a hacer psíquico, tío. Es que va a hacer psíquico y me va a matar. Tengo que gastar, tengo que gastar No, no, él ha gastado un restaurante, todo, ¿verdad? Yo puedo gastar uno de los míos Puedo gastar uno de los que yo tenía, ¿vale? Gastamos uno Para ver cuánto me quita el psíquico, ¿vale? Por si acaso me mata, va a ser más rápido seguro Va a ser más rápido seguro Psíquico, ahí está ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? Buf, buf, buf, buf. Me mataba tú Me mataba Y me llaman por Skype <risa> Increíble esto Eh... Pasamos, obviamente, del Skype Eh... ¿Qué hacemos, hermanos? Estamos jodidos aquí. Light. Te voy a cambiar a Light. Porque el psico no me va a afectar, ¿vale? Y ahora, eh, Curarlo con restaurar todo. Gastar. Gastamos el segundo restaurar todo de nuestro equipo. De los dos que tengo. ¡No tengo más! ¡No tengo más! Lo tengo que gastar en Light. Vamos allá. A ver, a ver, a ver ahora qué ataque eléctrico me hace, ¿sabes? Vamos a verlo. ¿Ataque Velocidad extrema. Vale, vale, vale, vale, vale. Velocidad extrema. Lo aguantas bien, Light.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 Aguántalo, aguántalo, no No me lo creo ¿Cómo mato a este? ¿Cómo lo mato? Es más rápido que todos No puedo matarlo No puedo matarlo, tío Mátalo. Duérmelo, duérmelo Rayo, aguántalo, Anthony. Anthony, aguántalo. Aguántalo y duérmelo. Aguántalo y duérmelo. Aguántalo y duérmelo. ¡18 veces ¡Duérmelo, por favor, por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Madre mía. Madre mía. Me la tengo que jugar, chicos. Esto es Bruno y cambio y terremoto. Cambio Bruno y terremoto. O max poción en Anthony, max poción en Anthony, chicos. Tengo más pociones, tengo tres. Tengo tres. Max poción en Anthony, va. Va, está dormido. Perfecto titular va Se despierta en turno uno tío En turno uno ¿qué hablas? Rayo, ¿cuánto me quitaba? La mitad de la vida, tío La mitad de la vida y es poco eficaz mátalo, mátalo, mátalo, mátalo No, ni de coña, tío, ni de coña Qué asco, qué asco Tengo que dormirlo otra vez Tengo que dormirlo otra vez Rayo, no me matas No me matas, vale, perfecto Duérmelo, duérmelo, duérmelo ¡Madre mía! Que no fallamos un silbato, hermanos No fallamos un silbato Gigadrenado, va El último, ¿eh? Gastamos el último, va. No le dejes en rojo. No le dejes en rojo. No le dejes en rojo. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No te despiertes, No, tiene no valida. Titular. No te despiertes. No te despiertes. Titular, mátalo. Mátalo, por favor. Anthony, Anthony, tienes que matarlo. Si lo dejas en rojo, estoy muerto. Si lo dejas en rojo, estoy muerto. ¡Vamos! ¡Qué ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Oh my god! Anthony se ha sacado el nepe de una manera Se ha sacado el nepe de una manera Espectacular Espectacular Dios mío, Dios mío Yo estoy flipando Yo estoy flipando, ¿cómo he podido perder? Pues porque, porque Anthony es un dios Anthony es el nuevo dios, hermanos Anthony es el nuevo dios, increíble Increíble, no me lo esperaba Menuda chispa tienes Ya está ha muerto el que necesitábamos para el campeón, hermanos. Ha muerto Light. ¡Susanaro! ¡Espero que estéis contento. ¡Espero que estéis contento, hermano! Light ha palmao. Tenía que haber sacado a Anthony antes, tío. ¡Qué rabia! Anthony resistía al tipo psíquico y el tipo eléctrico, los dos. No he estado listo ahí, tío. Ah, un fail tenía que haber. Pero Anthony se ha sacado el Nepe de una manera, sin fallar un silbato. El crítico final ha sido espectacular espectacular, ya podéis dejar un super like de compitruno hermanos, pues nada compitruno esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado esta primera parte de la Liga Pokémon apretad ese botón de like como si no hubiera mañana si llegamos a más de 40 likes tendréis una pista del próximo loque al final de la serie, espero que apoyéis esta serie como si no hubiera mañana, dejad un like dejad un like por este capitulazo y nos vemos en el próximo episodio de la Liga Pokémon chicos, chao chao